Hola, soy Valentín Sánchez y en el presente video estaremos dándonos a conocer lo que es la empresa Valentech y la implementación de una plataforma virtual para que esta empresa se dedique o capacite su personal. Entonces, el siguiente trabajo es fruto de un proyecto desarrollado en la asignatura Desarrollo y Evaluación de Proyecto las cuales los sustentantes son los que se especifican acá. Bien, conociendo ya un poquito sobre lo que es el proyecto, podríamos apuntar que la empresa Valentech se dedica a brindar servicios de tecnología y servicios informáticos. Entonces, la, el presente video tiene como fin mostrar de qué se trata este proyecto y para qué fue implementado. Su objetivo general es implementar una plataforma virtual sobre Model para la formación de los empleados de, de esta empresa. Uno de los varios objetivos específicos es, como tal, implementar esta plataforma para que la empresa forme a su personal y mano en sus áreas de interés. También en este proyecto vamos a estar desarrollando un curso piloto, la cual va a servir de prueba e implementación de la plataforma. Entonces, para acceder a la plataforma, simplemente visitamos la web de la empresa valentech.net y podemos escribir acá barra aula virtual. Y dentro de la misma ya acá está instalado Moodle, lo cual para probar, nosotros vamos a darle acá a loguearnos y vamos a utilizar un usuario de prueba que ya está especificado acá en el proyecto para acá ver la demostración del mismo. Entonces, como me dice acá, eh, un usuario de prueba que tenemos es estudiante y la clave es estudiante prueba. Vamos a copiar esto acá. Volveremos a la plataforma para proceder a loguearnos. Como se indicaba, el usuario es estudiante. Vamos a cambiar la versión del lenguaje para llevarlo al español. Pues bien, continuando, el usuario es estudiante y la clave ya la hemos pegado. Entonces ya he accesado con el usuario de prueba. Esta es la plataforma ya implementada, como podemos ver ya corriendo. En la misma ya existen una serie de cursos creados como piloto, nos vamos a ir acá a la parte de cursos y dentro de ellos vamos a acceder a uno de los que ya hemos creado previamente. Como podemos ver este curso se trata sobre programación web, está toda su temática ya creada y montada en la plataforma con diferentes recursos como son foros, eh, recursos de ayuda, videos tutoriales, hay una práctica 1 que sería para la, el primer módulo y un test de calentamiento para que el usuario vaya conociendo el curso y, de, y como tal la plataforma. Y así sucesivamente es una serie de temáticas. Entonces, como decíamos anteriormente, este curso fue creado. Este video fue creado para demostrar la implementación de la plataforma Valentech. La misma fue desarrollada en la asignatura, desarrollo y evaluación de proyectos del Máster en Tecnología Educativa WAPA. Acá podemos ver el contenido temático de todo el proyecto y de la cual ha surgido como fruto la implementación de esta plataforma, la cual estamos mostrando. Es todo por el momento. Esperamos que este video sirva de, de ayuda para todo el que tenga que inmiscuirse o enterarse de dicho proyecto. Valentín Sánchez estuvo con ustedes. Gracias por su atención.